¡Bros! Este video va a ser un poquito, yo creo que cortico Pero sí quería mostrarles un paquete que me llegó por aquí a la casa secreto Ya saben que cuando llegan esos paquetes secretos pues me gusta mostrárselos Que los abramos juntos Así que hoy se llegó de nuevo el día, amigo Acaba de llegar esta cosa a la casa No tengo la menor idea qué es Pero vamos a ver qué es lo que es A ver, vamos a abrir esto así, rápido Vamos a quitar esto de acá. Vale! Es que tengo que abrirlo por este lado. <risa> es una belleza. Hasta acá, pero es que no quiero dañar lo que hay adentro. Así que hay que hacerle con cuidado. Yo creo que listo el pollo. Ahora sí, ya abrimos esta vaina pelados. Y no sé qué es. Vamos a ver qué es. Ojito. Viene una caja y dentro de esa caja viene otra caja. Ojo a esto. Yo creo que ya no esperábamos que era de Free Fire Normalmente no llegan muchas cosas a mi casa Pero de Free Fire sí llegan muchas Así que yeah, ya me lo esperaba un poquillo por ahí Y miren lo que dice Es una caja que dice por un lado Free Fire Por otro lado dice Drop Y se supone que esto sería un Drop de esos que uno pide en clasificatoria Abrimos acá Vamos Vamos a ver, esta vaina Vale, y piden como viene No había pillado, cuando estaba empaquetado no lo había visto bien Pero viene como con unas cuerditas aquí Que sostienen Y esto Esto de aquí es como una telita ¿Saben? Como una franela Y esto es del cuarto aniversario de Free Fire Que en el momento en el que estoy subiendo este video al canal eh, Pues estamos en el cuarto aniversario de Free Fire Creo que este sábado que se viene es ya la rumba, la rumba, la rumba. Así que vamos a ver qué tal va a estar eso. Voy a quitar esto de aquí, pillen. Voy a quitar las cuadritas. Traen como una vaina aquí para sacarla. Esta tela viene como pegada a la cajita de acá. Un Y vamos a ver qué es lo que viene. Esperaos, échenle ojo. ¿Qué es lo que viene aquí? Uf, esto huele. Si pudieran olerlo, huele como a. Huele muy nuevo. Huele ultra hiper mega nuevo. Y trae un paquete aquí. Y trae un paquete que ya estoy viendo que me va a gustar Viendo una gorilla aquí Y destaparlo Y echenle ojo lo que viene, pelado. Uy, espérate Espérate, espérate, espérate No había visto una cajita y casi se me cae No habían mandado nunca de Free Fire, ¿saben? Y es esta cajita de audífonos Vamos a destaparlo Echenle ojo, son unos audífonos me Imagino que para el celular deben ser Bluetooth Tiene los dos, el derecho y el izquierdo Y trae ah, Wow ¡Pillen la cajita! <ríe> ¡Lol! La cajita... De los audífonos, imagino que aquí se cargarán los audífonos Dice Free Fire Pensé que era otra marca... Eh, no sé, no dice la marca Pero como que están mandados personalizables Aquí se meten los audífonos ¡Pum! Ahí se cargan Y listo el pollo Ahora, tenemos aquí una gorra de Free Fire Esta skin está en Free Fire Yo creo, yo, yo creo que ustedes se acuerdan Y por detrás dice Free Fire y bueno, es de la marca que siempre mandan, que es esta marquita de aquí. Oh, ¿esto qué es? Esto es un cargador para... para cargar cosas, celulares, tablets, cosas así. Déjenme se los muestro, lo va a estar para aquí. Pareciera que se cargara magnética, magnéticamente también, pero no estoy 100% seguro, ¿saben? Ojo, al otro lado dice también Free Fire. O que si vamos a jugar Free Fire en el celular y vamos para un viaje largo y si por algún motivo se nos descarga el celular, pues... Aquí tenemos el cargador Que también está bueno Y tiene otra entrada Que debe ser USB-C o algo así No sé Pero pillen dos, dos, dos entradas Tiene tres entradas Y por último Tenemos la chaqueta Del cuarto aniversario De Free Fire Pelados O sea que este sábado Es la rumba mijo es el aniversario de Free Fire Y obviamente no podemos faltar Gracias a Free Fire por mandarme Estos regalillos, el aniversario Ya saben que es este 28, alístese Para rumba amigos. y son nuevos por aquí En el canal pelados, como siempre les digo, no olviden suscribirse activar la campanita, gracias por Todos esos likes que se dejan por ahí Yo les mando un abrazo, nos vemos en un próximo video Mijo, chao